Hay dos maneras de acceder a Google Drive, poniendo el nombre Drive en el buscador de Google o si no, desde cualquier aplicación de Google, arriba a la derecha hay una ventana desde la cual podemos acceder al Gmail, al Drive o al Calendario. Para crear una nueva carpeta, clicamos en Nuevo, Crear Carpeta. la operación y así podemos crear cuantas carpetas queramos. Para crear un documento, clicamos en crear documento, le cambiamos el título y ya podemos escribir lo que queramos en esa hoja en blanco. Como veis, se guarda automáticamente. el documento podemos picar encima de él y arrastrándolo, meterlo en la carpeta que previamente hemos creado. Para compartir un documento, cuando lo abrimos, arriba a la derecha hay una pestaña que dice compartir. Indicamos la dirección de correo electrónico de la persona con la que queremos compartir ese documento y nos da tres opciones. Una que pueda editar, por lo tanto manipular el documento, una que solo pueda hacer comentarios o simplemente que lo pueda ver llegará como un PDF. Además, tenemos la posibilidad de mandarle un mensaje a la vez que compartimos con él ese documento. Otra manera de compartir el mismo documento es clicando con el botón derecho, se abre la pestaña y repetimos la misma operación. Cuando compartimos un documento, Aparecerá ese símbolo de compartido. Los documentos que están compartidos conmigo llegan a la carpeta de Compartido conmigo. Este documento que se titula Escritores no está en mi unidad. Todavía está en la carpeta Compartido conmigo. Para llevarlo a mi unidad tendré que clicar con el botón derecho del ratón y añadir a mi unidad. Ahora ya sí lo puedo mover y colocar en la carpeta que quiera. Para ver el historial de revisiones, arriba a la izquierda, archivo, clicar historial de revisiones y a la derecha se nos abrirá una cronología con todos los cambios realizados. Cuando clico en cualquiera de las fechas o de las horas, veo en ese color los cambios que ha realizado esa persona. Para subir un documento a Google Drive, abro un explorador, busco el documento, clico encima de él, lo arrastro y lo llevo hasta Google Drive. Pincho, arrastro y lo llevo hasta Drive. O si no también, desde la pestaña de Nuevo, Subir archivos, busco el documento y le doy a aceptar. En este caso he subido dos documentos realizados con Microsoft Word. Los documentos Word no me deja editarlos. Tengo que transformarlos, tengo que abrirlos con un documento de Google para ahora sí poder editarlo. el documento repetido, clico encima de los dos documentos que me sobran y con el botón derecho del ratón, Eliminar.